Antes de empezar con el vídeo de hoy quiero enseñaros G2A Y es que como bien sabéis chicos en G2A podéis encontrar las mejores ofertas para videojuegos Y además los mejores precios Chicos tenéis por ejemplo Grand Theft 5. Un juego maravilloso Minecraft, tenéis todos los juegos del mercado al mejor precio y lo tenéis debajo en la primera línea de la descripción hermanos. Yau amigos, acordaros de que podéis ganar una skin con este vídeo, así que chicos aseguraros de estar suscritos al canal con la campanita activada empezamos con el vídeo hermanos Chicos, bienvenidos de vuelta En el vídeo de hoy Hemos encontrado algo Demasiado loco Algo que realmente hermanos y hermanas No podéis perderos Con el lanzamiento por error Desde Fortnite El nuevo icono de la temporada número 3 Como por ejemplo también a el nuevo teaser disponible de la próxima temporada Todo indica que la temporada número 3 está por llegar muy pronto Y es que al parecer, chicos, ha aparecido algo dos veces consecutivas en las pistas para la nueva temporada Y se trata de una isla tan pequeña que... What the fuck? Creo que y espero que esa isla ya existe... Dentro del juego ahora mismo Así que chicos he decidido entrar directamente al juego de Fortnite Para descubrirlo junto a toda la Neox Army Si realmente existe o no existe esa isla en nuestra isla de Fortnite ¿Me acompañas en esta aventura? Cuando estéis viendo este vídeo justo estoy en directo en Twitch Así que chicos, venir toda la Neox Army a ver al Tito Neox jugando en directo en Twitch Chicos... Os espero en el link de la descripción. E esperar un momento porque creo que acabo de encontrar en la tienda de Fortnite que no tengo puesto el código Neox, chavales. Os recuerdo que si llegamos a 15.000 personas apoyando el código MrDeNeox en la tienda de Fortnite, vamos a regalar... 100 pases de batalla para la Neox Army Así que chicos, si queréis que lleguemos a sortear 100 pases de batalla en directo Todo el mundo con el código Mr.Deneox en la tienda de Fortnite ¡Para participar, brothers! Chicos, si queréis ser vosotros los próximos ganadores de una skin de la tienda Como hacemos en cada día Solo tenéis que estar suscritos al canal Aseguraros de dejar un buen like en el vídeo y de comentarme debajo en la sección de los comentarios ¿Cuál es tu ID de Epic Games para ganar el regalo como este suscriptor? Así que el objetivo va a ser intentar encontrar la misteriosa isla de Jonesy Que aparece en los trailers dentro del juego de Fortnite ahora mismo Ya que chicos, parece que se trata del de centro de filtraciones De toda la temporada número 3 Oh, what? Chicos, bienvenidos de nuevo al juego de Fortnite Temporada número 2 Y es que, hermanos, como ya sabéis Epic Games ha retrasado esta temporada Y no es la primera vez que sucede, hermanos Así que, chicos, lo que vamos a hacer en este vídeo, literalmente, creo que eh, no lo ha intentado nadie Faltan tan solo 9 días, 10 días What What the fuck Go. tranquilo, no. Uh, bye, bye! ¡Oh, boys! Con esto sí que podemos ir flying Así que como íbamos diciendo, chicos, tan solo faltan más o menos unos eh, 100, 100 días para que empiece la nueva temporada, más o menos Y es que, chicos, en el vídeo de hoy os lo vais a pasar muy bien porque tenemos una gran sorpresa Y es que vamos... Uh, uh, uh. Vamos a estar analizando todas las filtraciones acerca de la temporada número 3 Y además... Vamos a encontrar la isla misteriosa en la que Jonesy aparece en el teaser de la próxima temporada Y es que sí chicos, existe ya un tráiler realmente de la temporada número 3 Sé que muchos de vosotros quizás no sabíais ni que existía Así que echarle un ojo primero a este tráiler que os quiero enseñar Porque... Está todo relacionado con la temporada número 3 Y es que hace muy pocos días Fortnite por error lanzó el icono a Playstation 4 de la nueva temporada número 3 Y adivinar que aparecía la misma isla que aparece en el trailer de Jonesy Con la tormenta fuera de la playa probablemente no Así que dejarme ganar esta partida un momento <risa> Soy muy malo, tío Así que creo que los únicos lugares en el mapa de Fortnite actual Que tienen islas y arena En fin, que cumplen un poco con los requisitos Creo que es solo esta parte del mapa de aquí Así que vamos a buscarlo Vale, realmente no sé muy bien lo que estoy buscando Estoy viendo muchas islas Muchas palmeras Y sí, una, dos, tres Vale, aquí hay más de tres No creo que sea por aquí Una, dos, tres uh, Tampoco ¡Voy! Oh, uh. ¿Estoy interrumpiendo algo? <risa> Tenemos que buscar algún lugar con tres Vale, aquí parece ser que hay tres Dejarme mirar este lugar Chicos, como bien sabéis Hay una inundación por llegar a Fortnite Por lo que podría tratarse de algún lugar Que realmente estuviese elevado Como este lugar Si todo estuviese inundado Y este lugar elevado ¡Ya lo hemos encontrado, chavales! ¡Oh, yeah! Eh, no me convence demasiado, la verdad Y es que, a ver, dejarme echarle otro vistazo al tráiler Parece ser que hay muchísima arena y una orilla Así que aquí no, no, no hay arena No, esto no es Oh, oh, por aquí, por aquí, por aquí empieza a haber arena uh, Vale, vale, vale, vale, chicos Estamos en un lugar donde sí, sí hay bastante arena en el suelo Vale, creo que aquí hay demasiadas palmeras como para ser tres Uh, a ver aquí Una, dos... No, no me convence, falta una Hermano, tengo que encontrar esa ubicación ahora mismo en este juego Tiene que existir dentro de esta isla Así que, visto lo visto, tengo que contaros un secreto Y es que parece que Jonesy va a hacer su propia aparición en la temporada número 3 del juego de Fortnite Lógicamente lo hemos visto en el Tráiler teaser de la temporada Número 3 pero no es el único Lugar donde vamos a verlo Así que chicos dejarme Echar la vista tras un momento Y volvamos a la temporada número 9 Donde Bunker Jonesy El Jonesy abandonado Dentro del búnker tenía Planes y además Sabía acerca de todo lo que Iba a suceder esa temporada Y parece ser que en las Siguientes temporadas también Y es que al parecer en esa imagen aparece un bus del pase de batalla sobrevolando una isla con tres palmeras ¡Wow! ¿Eso realmente no se parece a lo que estamos buscando en esta temporada? Así que el maldito Bunker Jonesy adivinó desde su búnker secreto Todo lo que iba a suceder en la temporada 3 también del de, de próximo juego de Fortnite ¡Uh, oh, shit! ¡Yo! Bunker Jonesy predijo el futuro, hermanos Y esta No, No, no, no. Uh, no, what? Ir al segundo. Oh, shit. Uh, creo que este va a ser nuestro. ¿Qué? No. ¿What? ¿Tres palmeras juntas? Perfectamente. What? Ok, chicos. Creo que. que, que, que hemos en.. ¿What? Una ubicación podría ser esta, la, la nueva de, de la temporada número 3. ¿Qué es este lugar? ¿Qué, qué es? ¿Por qué ha sido añadido a Fortnite? ¿Es este realmente el lugar más parecido al teaser de la temporada número 3? Vale, parece ser que no son del mismo tamaño, pero... ¡Ey! Son tres palmeras juntas en un lugar con arena, muchísima agua a todo alrededor prácticamente, pero... Pero, güey, pero, espérate. Si esto ha sido puesto aquí Creo que Si lo quitamos what? Wow Vale, chavales, eh, creo que What? Hemos encontrado el lugar Pensar que esto se puede quitar Todo esto y, y solo habría Arena What? Oh my god Significa eso que esta isla fue puesta por algún motivo para la temporada número 3 O que justo aquí empezará el evento de la próxima temporada Wow, no me puedo creer chicos que hayamos encontrado las tres palmeras perfectamente en el lugar adecuado Además justo con arena alrededor Chicos, misterio resuelto y ya sabemos cuál va a ser una de las ubicaciones más importantes... Para el evento o para la próxima temporada. Dicho todo esto... Vamos a reventar, polinesios. ¡Ya lo tenía! Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventar los likes. Recordar que estamos en directo en Twitch cada día. Así que, chicos... Os espero a todos en Twitch, mis hermanos ¡Chao!